Hemos desarrollado nuestro propio trabajo práctico que se les ha enviado en el desarrollo o en el transcurso de la semana. ¿No? Todo este material lo tienen ustedes. Allí están. Las referencias bibliográficas. Debo trasladar mi bibliografía, como lo hemos venido desarrollando. Mi bibliografía. Como ya lo tengo en mi gestor, solo los traslado. Y ahí está los ejemplos que hemos desarrollado a lo largo. Como ya los tengo, es fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo voy acomodando. ¿Cierto? Según las exigencias. Lo voy acomodando. Lo voy ordenando. Como ya está programado. Se ordena. Se ordena. Automáticamente. Luego. ¿Qué nos pide? Nos pide. Los anexos, ¿cierto? Uno de los anexos es la matriz de consistencia. Como ya la tenemos, hay que trasladarla. Eso ya lo expliqué. Nos pide la matriz de operacionalización de variables. Hay que trasladarla. ¿Qué es lo que queda pendiente? Lo que queda pendiente es lo que observa. Para eso vamos a empezar a trasladar ya nuestros trabajos. Informe del turnitín al 28% de similitud. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de empezar? Todo claro, doctor. Bien, ¿con quién empezamos? Su trabajo, ¿con quién empezamos? ¿Conviéramos a la sala, profesor? ¿Se puede? ¿Ya? ¿Puede profesor. visualizar su trabajo? ¿Ya lo tiene sí. listo? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Lo puede enviar entonces por el grupo? ¿Lo envío al grupo? Sí, para descargarlo y ya. procesarlo ya. Ya, profesor, solamente eh, con respecto a la numeración tengo problemas para nombrar las páginas, pero todo ya, lo he combinado todo ya. Ya, el que envíelo. El sistema no lo puede nombrar bien. Eso es lo que me falta. Ya, es muy bien. Aspecto, vamos a poner los números y ya está todo. Se lo envío. Ya está. Al grupo, ¿no? Sí, sí. Bien. Al grupo. Zapa, por ya Muy bien, muy bien ya, Buenas noches sí. profesor, Arapa presente ya, profesor. Muy ¿Cómo muy está bien, Arapa? Bien. ¿Cómo está? Profesor, hoy día vamos a presentar este Ajá, ya estamos ¿no? empezando Ya estamos empezando con Guillermo Ya profesor, yo también para presentar lo mío Lo que he avanzado, porque el mío se me había borrado Profesor y he no, pero que ya debe presentarlo todo listo ya. Todo debe estar listo ya. Pero a mí me falta un poco, pues, profe. Ya, lo entonces lo visualizamos ya. primero vamos y ahora a... lo mando. Sí, vamos a recibir el trabajo primero de su compañero. Estoy Bien, a la espera. Doctor, ya. Lo he oh. ya. Ya. Pues, lo un par de minutos ya está ahí. Thank <laughs> Ya, ahorita lo verifico. Mientras va subiendo, vamos a verificar el de Arapa. Arapa. Doctor. Rosa Chirí. Sí, ya, profe, ahí está. Ya. mientras comparten mis compañeros. Es que yo no sé mover ¿no? esa cosa, Doctor? profesor, para arriba para abajo. Ya, a ver. Doctor, por favor, si me puede aceptar con la PC, estoy ingresando para presentar mi trabajo. ¿Lo visualizó, profesor? Con el celular y con la PC, por favor. ¿Quién es Cantaro Pardo? ¿Quién es Cantaro Pardo? Ya les he dicho que no se admite doctor. el ingreso. Sí, doctor, es mi es lo de la PC de Rosa Chirinos, por favor, para que me lo acepte. Ya está, ya, ya está. Para poder Gracias, doctor. Ya, pero todavía no, ya por favor, quien dirige aquí ya. soy yo, por favor. Usted me dice, usted me dice. A ver, un momentito, este... ¿Le llegó, profesor? Un momentito, ¿Ya Guillermo? Guillermo. ¿Ya le llegó? Ya, recién acaba de llegar. Ya, ya. Ya, pero mientras tanto estamos visualizando el de Arapa, ¿ya? Ya, profesor, muy Como bien. Como usted no, no cargaba. Ya, sí, sí, Arapa, observa su va, trabajo. Ya, profesor, estoy mirando. Ya, a ver. Y luego sigue Guillermo, ya. Ya, ya, ya llegó el trabajo de Guillermo. Sí, estoy bien, okay. que me falta poner bien. Ese audio, ese audio. Aquí sobre la descripción del problema, ya se les ha dicho en reiteradas oportunidades en nivel macro. ¿Qué significa? Debe hacer una descripción internacional. Lo que sucede en Colombia, en Ecuador. ¿O en otro país? Pues eso, eso le he puesto abajo, pues. ¿O es que tiene que ser... ¿No pidieron antecedente o eso no es? Eso no es, pues. No ay, confundas ay, ay. una cosa con otra. Macro, usted me, hable, me hable, usted me habla sobre el niño, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. ¿Qué pasa en, eso, en otros países? ¿También hay violación de derechos humanos? Por ¿También se violan sí. los derechos de los niños? Eso me tiene que poner acá. Ya, profesor. Y luego viene lo del país. Luego viene lo de, lo de la zona. O de la región donde se hace. Le he hecho le Mira, a ver, ¿qué hace? ¿Qué sí hace eso ahí? Eso no va ahí. Y eso tiene que hacer de su creación, de su imaginación. No copie un párrafo o un texto, porque eso va a salir en el turnitín. Pues pero yo no lo he copiado, yo lo he hecho. No, lo que yo digo es que no debe hacer eso. ay, ay, ay. Pero eso no va ahí. ¿Dónde ¿A dónde va entonces? Eso debe ir adelante, pues, o no. Ah, ya. Ahí dice, Estados Unidos debe ser macro, pero debe ordenarlo. Ah, ya. ¿Por qué me pone tres preguntas de investigación general? Aquí. ¿Cuál es la pregunta? ¿O no? Pero una específica y la otra general. Una general y tres específicas. Ya este es su matriz, ¿cierto? Sí. ¿Aquí no la tiene? A ver, ¿o no? Sí, profesor. Ve, mira, ve, ya, ya no estamos para corregir esto. Ya no estamos, ya. Mira, te lo voy a pegar aquí. Ya, profe. Mira, es lo que tú tienes, y eso lo hicimos, si no me acuerdo. Es que se me borró mi otra matriz, pues, profe. Y yo tenía ah. que trabajar rápido, apuraban. Ahí está, días. mira, ve. Ve. Ya, ¿Y profe. qué hace esto acá? Ah, yeah. Ahí está, si sí ya lo tiene. ¿Para qué hemos hecho la matriz? La matriz lo hemos hecho para avanzar el trabajo y luego de ahí jalar. ¿Cuántas no, veces profe. lo hemos hecho? El problema está, pues, que se conectan y no están atentos. ¿Es no, fácil? profe, yo siempre estoy atento a sus clases. Mira, ve, mira, mira. Luego tienes tus preguntas específicas, mira, ve. Una, dos, tres. Y luego no sé qué es esto. ¿Cuál es tu pregunta específica ahí? A ver, pregunta específica una, pregunta específica dos, pregunta específica, sí, pues, uno, uno, te debe ser dos, este debe ser tres. Describirla acá, ¿qué es esto? No entiendo. Causa. A ver, vamos a ver lo que has puesto acá en tu, en tu matriz. Algo tan básico. Acá está. ¿Cuáles son tus preguntas específicas? ¿Aquí están o no? Ay. Ahí. Ahí, ahí, Eso pasa por no estar atentos. Allí están. ¿Qué hago? ¿Lo copio? Sí, ya las tengo. Ahora yo no sé cuáles serán tus preguntas específicas, pues yo no sé. Pero te las voy a pegar ahí. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Qué pasa, pauté mi ayudante de cátedra, me está dejando mal. Profesor, pero lo que pasa es que se me borró toda mi matriz de mi, de eso se formación. Pero si ahí lo tienes. Tiene. Ya, profe. Ya no ahí me grites, profe, por favor. No, pues, para estas alturas ya no. Sí, Estamos pues, tiene ya razón, en el trabajo profe. final. Mire, es como que, que volver, como si estuviéramos empezando de nuevo. Mira, ve. Ahí está, ve. Clarito dice, específico. ¿Qué hago? Las copio. Facilito. Y las traslado. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, no? Sí, profesor, tiene. Eso falta cosas. pues por práctica. A veces Exactamente, falta no práctica, tengo práctica. Pues. Ya le dije, yo soy corchete. No, pues no puede decir eso. Usted va a ser una abogada ya. <risa> sí, profesor, Ajá. disculpe. No podemos hablar así. Mira, acá está. Mira, lo que he copiado, ahí está. Te lo pongo todo de celeste. Ya, profesor. Ya, eso es lo que yo he jalado de tu matriz de consistencia. Yo no he inventado nada. Ya, y yo no sé. Aquí. Borre, no, pues, profe, lo que está mal. No podemos hacer, pues yo no sé cuál será. Lo borro y lo dejo así. Aquí. Lo corriges porque tú lo tienes. Así debe quedar. ¿Ve? Así debe quedar. Hoy es la presentación final. Ojo. Tu objetivo general. A ver, vamos a ver qué dice tu, tu matriz. A ver. ¿Cuál es tu objetivo general? Acá está. Esto me acuerdo que lo hemos hecho. Pero ya, pues ya, como es objetivo, ya no va con interrogantes. ¿Ve? Eso no puede hacer Arapa. Eso lo puede hacer. Tiene que dedicarle más tiempo, más dedicación, ser más perseverante con su trabajo. A ver, vamos a ver. Mira, ve. Esto es lo que usted tiene, en rojo. Y esto es lo que yo le estoy poniendo, es lo que lo estoy jalando. A ver, dice, objetivo específico. Acá está. Ah, ¿cómo dice que se le borró el archivo? Si aquí lo tiene. Ay, profesor, pero yo he tratado de buscar, pues, como sé, de donde sea, estoy buscando. Yo también, no lo tenía nada. Pero ahí lo tiene. ¿O no. La cocacho lo busqué. Le rebusqué ah. un montón de cosas. Mi celular, y mi tablet, en la tablet le encontré un pedacito. Cuando por, estudiaba por primaria, clase. cuando estudiaba primaria, mi profesor me enseñaba a cocachos aprendí. Así creo que vamos a estar. Sí, profesor, discúlpenme. Mira, ahí los tienes. ¿eh? Yo no lo invento, yo no lo invento. Observas o no. Sí, profesor. Allí los tienes. ¿Por qué nos hacemos un martirio? Si ahí lo tenemos. Te lo pongo de celeste, mira, ahí está. Lo vas corrigiendo, lo vas ordenando. Ahí está. Aquí, la justificación. La justificación. ¿Se le enseñó a hacer la justificación o no, Arapa? Ahí sí, dice no sé. autor. Ahí está autor. Sí, sí, sí. Y según el autor. Me pones allí justificación teórica, justificación práctica, justificación metodológica. Eso es lo que me tienes que desarrollar. Ya, luego de eso... Me pone la importancia. Ahí está el esquema. Listo para desarrollar. ¿Ve? No sé de dónde me ha sacado todo esto. Lo voy a borrar ya. Yeah. Porque tú tienes allí tu archivo. Luego me pones la, los alcances y limitaciones. Ojo, una cosa son alcances y otra cosa son limitaciones. Allí está. No van juntos. No van juntos, pues alcances y limitaciones. ¿Cuál es tu alcance? La presente investigación es de alcance cuantitativo, me supongo, ¿no? Debe ser así. Cualitativa, profesor, y dice. No, tú me vas a asesorar en investigación cualitativa. Claro, pues porque no. No, yo. ¿Cuál es? tu investigación es cualitativa. Cuantitativa es entonces. Claro, pues sí, hija. Ya. ¿Para qué vas a hacer si no dominas a, no te puedes ir a b. Ya. La presente investigación es de Alcance cuantitativa, descriptiva y debe ser correlacional, presumo yo. Eso lo vas a verificar. ¿A dónde lo vas a verificar? En tu metodología. Ya. Las limitaciones, yo no sé qué limitaciones habrás encontrado, no sé, eso lo debes saber tú. Pero si yo fuese tú. Resumiendo, yo, decía, yo yo pondría con ¿no? poco conocimiento de metodología de investigación. ¿Es cierto o no? Sí. Esa es una limitación. Porque te impide, como no conoces, te impide continuar con el avance. Puede ser sí. escasa bibliografía. Puede ser escasa bibliografía. Puede ser dificultades. para allá la población y muestra. Puede ser así. Y así me tienes que ir describiendo todas las limitaciones que usted encuentra. Todo título va en una página nueva. Y va en el centro, se centra. A ver, antecedentes internacionales. ¿Qué me has hecho allí? A ver, ¿me puedes explicar? Arapa. ¿Qué me has hecho? Explícame allí. Ah. Era que he encontrado, pues yo buscando, ¿no, profesor? Pero así no es ¿sí, hija? ¿Usted escucha las clases o no? Claro que escucho, profesor, pero no encontrar el autor solamente, me falta el autor. No, no. Eso no es disculpa. Ah, su profe. Yo sabía que se increíble. me iba a jalar en este curso. Ah, ¿quieres que te jale? Te voy a jalar. No, el... profe, no quiero, más bien, por eso es que estoy ahí atrás de eso. A ver, un momentito. ¿Observa la pantalla o no? Sí, profesor. Ya, a ver. Allí se les envió un ejemplo o no, un modelo o no. Y no me digas que esto también se te borró. Pues no lo tengo. Ah, no lo tienes. No, profe. no la lo semana tenga, ¿verdad, profesor? Todas las semanas se les envía, todas las semanas. Y se les dijo, así háganlo. Así háganlo. ¿O no? Sí, sí, sí, usted dijo. Yo, yo escuché que usted dijo, pero no lo tengo el, el, el esto. Sino... Uh -huh. Le voy a tomar una foto, María. No te preocupes. ¿Por qué, profe? Estrella, dame que tomar foto. Pero qué, ¿Qué foto es? le vas a tomar. Ay. Mira, le he tomado una captura y te lo estoy pegando allí en tu trabajo. Ya, profesor. Ya. Mira, a ver. Así se les envió un modelo. Y yo no sé qué me has hecho tú acá. ¿Observas o no? Este día se los puso. Internacionales, cinco de los últimos cinco años. Tanto internacionales como nacionales. Así. es. Yo no sé aquí qué me has hecho. Es que como pedía de los años, yo trataba de buscar de los años, pero me olvidaba del autor. Hay un modelo, hay una secuencia. Sí. ¿Ves? Mira, a ver, ¿qué es esto? Tú presentas este trabajo, te van a jalar en la tesis. Me y muero, a mí me muero. van a dar un café bien cargado. Y me van a decir, oiga señor, ¿y usted qué le ha enseñado a los alumnos? Y ya yo estoy viejo para esto. Mira, ve. ¿Qué hace esta? ¿Qué hace este esquema, este índice aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Esto debe estar arriba o no? Sí. ¿Y qué hace ahí? ¿Se ha perdido? ¿Se extravió? A la verdad que se que bien se ha bajado. Profesor. Bueno, bueno, va a tener que rehacer todo. Yo no sé si le dará el tiempo. Ya no queda nada ya. Ya, le voy a devolver su trabajo ya. Ya, profesor. Por el grupo se lo voy a enviar. Ya. Gracias. Disculpe. No hay de dónde, como dice el chavo. Profe, pero yo también le pedí a usted que me ayudara, que me enseñara más profundo. Pero, ¿les apoyé? Sí, nos apoyó, profesor, pero la pero verdad, no la verdad hacer, que. Con pero no todo te voy a hacer todo el, el trabajo, pues tampoco. No, no, no, tampoco eso, sino que yo estaba avanzando el otro y el otro se me borró. No estaba así, yo he puesto, he buscado, pero en el otro también está casi parecido. Tiene razón. Ya, a ver, verifique si ya llegó su trabajo. Ya, profesor. Ya lo acabo de enviar. Sí, llegó, profesor. Ya Gracias. luego tenemos el de Guillermo y el de Rosa Chirinos. Ya voy a descargar el de, el de Guillermo. Y luego continuamos con Rosa Chirinos. <coughs> Bien. A ver, Guillermo. Bien, observa la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Ya ahí recién vamos a observar su, su trabajo, porque como no cargaba su trabajo, opté por el de su compañera Lapa, ¿ya? Ahora le toca a usted. Y luego sigue la compañera que he mencionado. A ver, allí lo estamos visualizando, ¿no? Sí. A ver, me dijo usted que solo estaba... Porque ya lo hemos visualizado, ¿no? Pero me dijo sí. que solo estaba para enumerar. Sí, porque tengo problemas con el software, pero no sé por qué se salta a las páginas. Ah, seguro no está programado o el software es distinto. Sí, de repente. De pero acá está el número 2, ¿ya? ¿Acá está? Sí, pero al no debe estar ahí el 2, profesor. El, acá, el problema es acá, más adelante. Si número Hay los aráb arábicos. Claro, ese es mi problema, se enríe el profesor en la numeración. De más o menos no el número, le estoy tratando de hacerlo desde hace como dos horas y ya, para, la verdad que me gano el tiempo. Pero ahora lo corregimos, me iba en esa parte, porque la verdad que se ha subido, se ha subido. Ya, a ver. Ahí está lo que te pidió, el índice. Rosa, está, este, Rosa, este, perdón, Arapa, ¿está Arapa. observando, no? Arapa. Sí, profesor, ves? estoy observando. ¿Está observando, no ves? Aquí está, mira, ve. Mira, aquí está la cara tú. Sí, profesor. Luego viene la segunda hoja. Esto se les envió. Viene la introducción. Viene el índice. Por eso le digo, qué hace su índice en otras páginas. Ahí está el índice, mire, ve. Ya. Yeah. ¿Ve? Ahí está. Ya viene ya el desarrollo, el planteamiento del problema. Ya esto debe estar en el centro. Al centro ya, gracias. Ya. Al centro, al centro. ¿tú? Ve están los antecedentes. Observe Arapa, ahí están los antecedentes. Es el modelo ya desarrollado. Sí, de profesor. mayor a menor. No, si tengo 2021, otro trabajo del 2021 y así empiezo a desarrollar. 2018. Y así sucesivamente, ¿ves? Voy corrigiendo el Ya esos son los antecedentes internacionales y nacionales. Ya las bases teóricas para ordenarlo allí debe... Thank you.